Amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos acá a la mano un Redmi 9C La cual está bloqueado por cuenta de Google Gente como sabemos pues nos damos con la sorpresa Que el equipo acá nos pide conectarse a Wi-Fi Si es que tú no lo das conectes obviamente te va a retroceder a ser principio En este caso te va a permitir omitir Pero eso no es el problema gente ya que esto nuevamente te va a llevar a Wi-Fi ¿Listo? ¿Cómo vamos a solucionarlo gente? Cuando el teléfono te pide cuenta de Google Nosotros obviamente vamos a hacer un proceso rápido Para que tú lo puedas solucionar Entonces lo primero que vamos a hacer es Sacar la tarjeta SIM que no tenga datos del teléfono Vamos a retirarlo acá ¿Listo? Retiramos Porque cuando tú ya estás avanzando en cuenta de Google El teléfono automáticamente te va a pedir Que te conectes a internet No vamos a tener internet, no nos vamos a conectar a Wi-Fi gente Para eliminar la cuenta de lo que vamos a hacer es configurar sin ningún tipo de conexión a internet acá le damos en omitir, acá le damos el leído, siguiente, listo acá vamos a esperar un rato le vamos a dar a omitir este paso, lo vamos a dar en la flechita de siguiente, acá siguiente ahí te pide que coloques la sim, te va a llevar a que aceptes términos de google, aceptamos listo gente esperamos acá y acá es lo muy importante que vamos a coger donde dice la opción solo bloqueo de pantalla y le vamos a colocar un patrón, listo hagamos esperar algo de 3 segundos o 5 para que se habilite la opción Lo damos en entiendo, colocamos un patrón entonces Lo volvemos a confirmar, lo damos en siguiente Y esperamos que se active gente, listo En este caso ya se activó, lo damos en siguiente Y acá nos dice configuración completada Pero que va a suceder acá gente entonces como no tenemos ninguna conexión probablemente el equipo ya te pida conexión a internet es por eso que sabemos que tiene cuenta de google entonces vamos a esperar acá que hice cargando aplicaciones esto no demora mucho vamos a esperar gente porque hasta ahí ya estamos con la configuración completada pero si nos regresa al inicio tenemos que hacer otro proceso ahí vamos a esperar nada más unos segundos listo gente y vamos a esperar un momento y como tú puedes ver te sale la opción de no accediste Quiere decir que para usar este teléfono Primero debes acceder con la cuenta de Google el propietario que usa el teléfono Cuando se restableció por última vez Como lo hiciste debes volver a configurar el teléfono Y lo vamos a dar acá en configurar No vamos a colocar gente en la tarjeta SIM Porque yo no tengo datos Pero sí me voy a conectar a Wi-Fi en este caso Vamos al siguiente Siguiente Acá me conecto a mi red Wi-Fi Vamos a esperar entonces ahí gente para que el teléfono se conecte Y lo damos el siguiente Y vamos a seguir configurando nuevamente Es un pequeño truco gente para que ustedes lo puedan hacer de una forma muy rápida En este caso la cuenta de Google para Redmi Esperamos ahí, ahí sí la gente estamos conectados a Wi-Fi y se nos va a comprobar Y en este caso vamos a esperar nada más un momentico que nos pida la cuenta de Google o el patrón en este caso porque anteriormente coloquemos un patrón de una L no hay ningún tipo de problema vamos a esperar nada más gente para continuar con el proceso esperamos ahí esto tarda unos minutos listo ahí te mando esta opción de copiar datos le damos en no copiar y es aquí gente donde va a comprobar información de la cuenta de Google qué va a pasar ahí nos va a decir que ingresemos la contraseña en este caso te pide dos opciones si tú no sabes la cuenta de Google te pide el patrón, pero como hemos colocado un patrón, gente, ustedes recuerdan muy bien, lo vamos a colocar solamente el patrón. Y listo, ya nos saltaría la cuenta de Google, entonces. Ya no es necesario poner la cuenta porque no nos acordamos. Listo, le damos en omitir acá. Omitir. Acá esperamos, aceptamos, lo damos en aceptar. Es una configuración nueva, pero ya mediante Wi-Fi, gente. Esperamos últimos retoques momentico esto tarda gente hay que tener paciencia para hacer cualquier proceso gente y ver todo el video para que les pueda servir listo ahí nos pide la cuenta mi gente en este caso no tenía cuenta a mi lo vamos a omitir vamos a omitir acá listo acá damos el siguiente y lo dice que la configuración está completada esperamos entonces en ir para que se nos termine la configuración Y en este caso ya reemplazaría lo que sería El patrón a la cuenta de Google De una forma rápida y fácil Acá le vamos a esperar un minuto dice Y gente no hay que olvidarse de quitar el patrón que hemos colocado Porque ese patrón se guarda en el sistema Y tienes que borrarlo para que tú puedas Hacer el proceso completo Listo, acá le damos en conocemos Y listo gente Ahora sí vamos a seleccionar esto por ejemplo Listo, ahora vamos a ir a ajustes acá. Nos vamos a ir a seguridad, pantalla y bloqueo. A ver, vamos a buscar acá donde hemos colocado el patrón. Ahora vamos a ir hacia atrás. Antes de eso, vamos a ir a donde dice seguridad, gente. Bueno, voy a ubicarme acá en pantalla y bloqueo, gente. Acá tiene que estar. A ver, vamos a ver dónde... ¿A dónde está la opción que acá hay en contraseñas y seguridad? Y acá vamos en contraseña, lo colocamos el patrón y luego, gente, lo vamos a desactivar bloqueo de pantalla. Listo. Ahora, si sí vamos a volver hacia atrás, vamos a ir acerca del teléfono. Tiene versión de 2012, gente. Este es un dispositivo Red 9 c como ustedes pueden verlo. Y eso fue la solución entonces para eliminar la cuenta de Google. Ahora sí, no tenemos ningún tipo de seguridad, gente, ni de patrón, ni de nada, gente. A ver, listo, ahí está todo listo el equipo. Él me dice que no debemos de cubrir, eso ya lo vamos a dejar para otra cosa, gente. Eso fue todo, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse a mi canal.